Hola, buenas cracks, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén su súper bien Sí, este está loco El día de hoy les voy a enseñar cómo subir una película de YouTube sin que te la bloquee Muy bien, vamos Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es salirnos del YouTube Y luego, bueno pues, otra vez al YouTube, ¿no? Muy bien una vez que ya estamos aquí en YouTube, vamos a esperar a que cargue. Una vez que estamos... ¡Ah! Una vez que... ¡No me carga, tío! Pausa. Ah, ya. Bueno, una vez que estemos aquí, pues vamos aquí a la barra de búsqueda y la podemos Películas completas... ¡No! Películas completas en español latino. Y aquí le ponemos a los tres puntitos. Y aquí le damos filtro de búsqueda. Aquí en Creative Commons. Aplicar. Aquí nos ofrecen estas opciones. Estas películas que no están bloqueadas. Presionamos una. Como ven ya está todo bien aquí. Le pausamos. Le damos a la descripción Y como ven aquí dice. Licencia de atribución de Creative Commons. Permite reutilización Es decir. Que él puede subir la película y no se la bloquearon Bueno, para hacer esto... Primero tenemos que buscar una película, ¿no? Como por ejemplo la de Los Cruts. Vamos a buscar la 2, a ver si está... Los Cruts... Los Cruts 2. Película completa en español. Pues aquí... Vamos a buscar en esta barra No Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada tampoco Parece que no va a estar Bueno, entonces vamos a poner la de No sé, la de Una película, el gato y su sombrero Un gato con sombrero no, con botas, a ver Con botas A ver Los tres diablos Es que no está la película completa Están en partes El gato y con sombrero El gato del sombrero El gato del sombrero ¿Dónde está el gato del 2003? Ah, sí, aquí. Sombrero mágico. Chico. La gata del sombrero mágico. ¿Dónde está? Aquí está. No tarde en llegar porque no te vas arriba. No me iré arriba, me quedo con... Híjole, no está. A ver, vamos a poner entonces este del Grinch. La nueva Copiar vínculo. Salimos de YouTube, le damos a Chrome. Y aquí ponemos, bueno, yo ya lo tengo, pero ponemos aquí en la barra de búsqueda. Y buscamos sfrom.net sfrom YouTube. Y aquí le ponemos... Aquí, YouTube. Aquí está. Y como aquí nos aparece esto. Le ponemos... Dejamos presionado aquí. Y le dejamos presionado aquí. Aquí, aquí. ¡Qué asco! ¿Quién se lo echó? Aquí, aquí. Por aquí. ¡Wow! Se echaron uno. No, ¡Qué asco! ¡Qué cochinos! Lo peor de todo es que fue el que está aquí al lado de mí. Bácala, ¡Qué cochino es! Le ponemos aquí en los tres punticos. Le damos en descargas. ¡Ah! Es que sí cierto. Las películas duran mucho en... Más o menos 4 o 5 horas Muy bien Vamos a pausar el video